Atención porque nos vamos a meter en un tema que es muy muy interesante y que además este, nos toca a todos, ¿no? porque de alguna manera todos hemos visto muy de cerca lo que es la crisis que está viviendo este sector puntualmente, hablamos de Latinoamérica, de, de Sudamérica, pero que en realidad es un, una situación global, lo venimos hablando ya desde hace muchos días. Eh, incluso con las elecciones, por ejemplo, que se han dado en Francia. El mundo está bastante enredado, pero siempre hay gente solidaria. Se viene una colecta anual, la colecta Techo. Vamos a poner este video que explica un poco qué es Techo y luego charlamos justamente con su director general. Muy cerca de la ciudad formal que transitamos a diario, hay otra realidad que convive con la tuya, la de los barrios populares. En Argentina, más de 4 millones de personas habitan en asentamientos en situación de pobreza. Se trata de personas que hoy viven sin derecho a una vivienda adecuada ni a un hábitat digno. Para poder transformar esta realidad, tenemos que poder verla. Por eso este año volvemos a las calles con la colecta de techo. Para hacer visible esta desigualdad. Queremos llevar esta realidad invisible a cada rincón de las ciudades del país. Salimos a las calles, ponemos nuestra voluntad en acción y nos movilizamos para acortar estas distancias. Sumate vos también a ser puente entre estas dos realidades. Para que todas las personas tengamos los mismos derechos en la ciudad que queremos. Sumate a la colecta de techo. Ingresa en argentina.techo.org colecta. Bueno, ese es el objetivo y charlar un poco ahora con Francisco Ferrario, que es el director general de regiones, para hablar un poco más, para conocer más de techo y saber cuál es... La, el objetivo que tienen por delante la Fundación Grupo América se suma justamente eh, con la difusión con la posibilidad de compartir con ustedes este buen emprendimiento. Gracias por estar con nosotros Francisco, bienvenido a Mendoza porque sos de Buenos Aires, venís seguido pero sos de Buenos Aires. Sí, exactamente, no muchas gracias a ustedes gracias por el espacio, es un placer poder estar acá estamos en un proceso de, de empezar nuestro trabajo acá en Mendoza y la verdad que, que es un recibimiento muy óptimo para nosotros poder encontrar las puertas abiertas, así que empezar a agradeciéndoles también a ustedes. ¿Qué es Techo? Contanos un poco más Techo, somos una organización social que nació en Chile a finales de los 90, estamos acá en Argentina hace más de 20 años, trabajando un poco con el foco en los barrios populares, ¿bien? acompañando el trabajo entre voluntarios, voluntarias de los, eh, y los vecinos y vecinas de los barrios populares. Buscando transformar principalmente la situación de falta de acceso justo al hábitat, ¿bien? Lo que hacemos es generar participación comunitaria eh, a través de la acción conjunta justamente con voluntarios que acompañan las actividades y poder generar desde ahí proyectos que tengan que ver con el mejoramiento de viviendas, con el mejoramiento de acceso a los servicios, eh, con temas de formación, con temas de acceso al agua, todo lo que tiene que ver, digamos, del hábitat digno, tratamos de ir mejorándolo. Somos muy conocidos por ahí por la construcción de las viviendas de emergencia, uh -huh. eh, entonces desde ahí tratamos de amplificar un poco el mensaje y trabajar justamente con otros proyectos y otras cuestiones que hacen al hábitat digno. ¿no? Claro, Francisco, uno muchas veces siente que esto está muy lejos de nosotros y en realidad está ahí, ¿no? Eh, eh. Buenos Aires se nota demasiado el contraste, la imagen que ustedes ponían ahí al principio de ese video es más que elocuente, pero pasa en, en todas las provincias, lamentablemente. Sí, como decías, no es una problemática nacional, ni hablar que, que latinoamericana también. Eh, en Mendoza, puntualmente, según el Registro Nacional de Barrios Populares, que barrios populares serían villas, asentamientos uh -huh. y otras configuraciones urbanas de falta justamente de acceso al hábitat, hay 247 barrios populares en, en Mendoza, distribuidos en toda la provincia, eh, que nos habla que hay más de 200.000 200 personas perdón, que viven en barrios populares, un porcentaje muy alto, lamentablemente, claro. de, de toda la población total, y como vos decías, a veces está... Enfrente de nuestra casa O pasamos de ahí todos los días cuando uh -huh. pasamos con el auto Con el bond y demás Y eso lo que hace es que nos acostumbremos un poco Y naturalicemos claro, no claro. esa falta de acceso a la vivienda digna Con familias que por ahí todos los días se levantan Y pisan el barro en vez de pisar un piso Con todo lo que eso conlleva para ellos no Para quienes están en esa situación Porque no es solamente no tener un, una vivienda digna Tiene que ver con condiciones de vida dignas Es lo básico Nosotros justamente de hecho trabajamos con la construcción De viviendas de emergencia Entendemos que nadie debería justamente, levantarse todos los días y pisar el barro, que cuando llueve no debería perder todas las cosas o todas sus pertenencias, claro. y de ahí que entendemos que aportamos una solución a esa situación de emergencia que se está viviendo, y de ahí poder ir construyendo claro. otras cosas, justamente, ¿no? Pienso en estudiar en esas condiciones, en desarrollarse en esas condiciones, ya de por sí es muy complicado. Exactamente. De hecho, nosotros hasta tenemos hecho un estudio de impacto de nuestra vivienda, y un poco en lo que más mejora es justamente la sensación de intimidad, de seguridad, sí. de tranquilidad, de los espacios para poder desarrollarse propiamente uno como persona, ¿no? Los claro. altos niveles también de hacinamiento que hay, y en paralelo como igual se va viendo esa lucha propia de las personas que viven en esos barrios, en tratar de mejorar sus barrios, en tratar de mejorar sus viviendas en una situación muchas veces de pobreza extrema, ¿no? Claro, claro, es muy duro, sin lugar a dudas Bienvenido sea el, el, la tarea que ustedes realizan. ¿Están en 10 provincias en el país en este momento? Exactamente, estamos en 10 provincias. Estamos iniciando, el año pasado en realidad iniciamos lo que es el proceso de apertura acá en la sede de Mendoza, que ojalá en los próximos meses ya podamos como consolidar finalmente. Veamos justamente la oportunidad en la colecta, un momento para poder visibilizar lo que somos como organización, uh -huh. que la gente de Mendoza se entere que estamos queriendo empezar a, a trabajar acá. Nos viene acompañando un grupo de voluntarios y voluntarias que se fueron sumando, se fueron enterando, están acompañando todos los procesos digamos, que, que tenemos ahora en el marco de este, de este camino justamente que es la, la apertura. Y este hito que vemos ahora, que es poder hacer la colecta nacional eh, acá también, que es ahora el próximo 6, 7 y 8 de mayo, uh -huh. en una provincia donde no estamos, pero que sabemos que hay mucha gente que, que se está copando en poder sumarse como voluntaria, como voluntaria a la colecta y también justamente con su donación, ¿no? que es obviamente lo que vamos a salir a buscar a la calle para después uh -huh. transformarlo en la construcción de viviendas de emergencia, en la construcción de proyectos comunitarios, junto a la familia de los barrios que empecemos a trabajar acá en Mendoza. ¿Necesitan voluntarios? ¿Está abierta todavía la inscripción Además, de por supuesto, de necesitar de que todos... Este, acompañemos con nuestra donación, pero ¿voluntarios necesitan? Sí, necesitamos y queremos en realidad, como ah, son las dos cosas, digamos necesitamos para poder llegar un poco a los objetivos, pero queremos que mucha gente se involucre también. ¿no? ¿Cómo tienen que hacer? Aquellos, muchísimos mendocinos que seguramente van a querer participar. ¿Qué hacen? Los invitamos a todos y a todas, entran a la página justamente como veíamos antes, que es techo.es, argentina, perdón, punto uh -huh. techo.org barra colecta. Uh -huh. Ahí van a poder buscar Mendoza, los puntos donde vamos a estar esos días, digamos. Uh -huh. No es necesario estar todos los días, no es necesario estar todo el día. Se puede ir un ratito, puede ir la abuela, el tío, el primo, el perro, cualquier persona. Es un evento que está abierto absolutamente a todas las personas que tengan ganas de, de dar una mano. Pueden buscar el punto que más cerca le quede la casa, digamos, uh -huh. para participar ese día te anotan y después ahí en el equipo los va a estar contactando. Allí aparece argentina.techo.org, está en pantalla permanente. Si tenés intenciones, y si te gusta participar ser Solidario como voluntario, te inscribís ahí, digamos, ¿no? Buscás el punto más cercano a tu casa y decís yo voy a ir. Exactamente, y solo se necesitan ganas. Ganas ah, de dar una mano durante ese fin de semana el ratito que pueda. Eh, si quiero colaborar, ya ahora sí con una donación, ¿lo tengo que hacer solamente de manera física o puedo hacerlo también con... Este, hoy los medios electrónicos que hay? Con todos los medios electrónicos que hay. En la página de la colecta ya se puede donar también si quieren entrar, para ver un botón que los va a derivar a la donación y ya se puede donar puntualmente. Durante ese fin de semana vamos a estar con alcancías, con pecheras, uh -huh. identificados en las calles para que aquellas personas que quieran hacerla de manera física se puedan acercar ahí o cuando nos crucen con el auto o algo lo, lo puedan hacer. Y si no, justamente también entrando a la página y vamos a estar también circulando muchos medios de pagos uh -huh. electrónicos de los que hay hoy en día. Debe ser duro para ustedes, ¿no? También recorrer de día a día estos lugares. Porque viste que hay mucha... ...hay mucho enojo muchas veces entre nosotros mismos... ...han logrado que nos peleemos entre nosotros... ...y que muchas veces los reclamos de estas personas... ...que no tienen una vivienda digna... No, no, ...nos suenen ajenos y nos molestan... ...y yo me imagino lo que debe ser para ustedes... ...recorrer e, e, esa zona ¿no? y tener ese contacto de verdad... ...con los que la pasan definitivamente mal... ...que tienen muy pocas posibilidades de, de, de desarrollarse... De, de, ...de progresar como cualquiera de nosotros... Tómese la palabra progreso como quieran, pero digo, por lo menos tener la posibilidad de, de estudiar, de comer, de vivir dignamente. Es como vos decís, es una cuestión de posibilidades no y de, y de oportunidades de ese lado. A mí personalmente lo que más me impacta es justamente cómo en esas situaciones, no de, de tanta pobreza, tanta falta de vivienda digna, igual todos los días los vecinos y las vecinas se levantan para seguir luchándola lo que fue la, el acompañamiento durante la pandemia de, la, de los centros comunitarios, de los comedores y demás, cuando la situación estaba más compleja, la respuesta vino de los uh -huh. propios barrios, y si bien es muy duro, y es verdad como decís, sobre todo porque uno viene de otra realidad en general, ¿no? como con las claro. con la necesidades básicas satisfechas, sin, sin tener que pensar en eso como un problema Creyendo realmente. Creyendo que todo es así de simple. ¿no? Creyendo que todo es así de simple y que la situación es igual para todos, nos toca a nosotros visibilizar, ¿no? y ahí en uh -huh. esa fuerza que, que encontramos por ahí en los barrios, en la lucha que se viene dando desde ahí mismo, es lo que más nos contagia y nos motiva también. Imaginar lo que sería si no tuviéramos esa... esa... Si no estuvieran esos grupos solidarios, y más allá de techo puntualmente, digo, los comedores que hay, este, la enorme cantidad de personas que de verdad se ponen al hombro esta pelea todos los días, lo que sería, ¿no? Por suerte somos muchos, hace falta muchísimo más, obviamente también, hace falta complementarlo con políticas públicas, ni o hablar, sí, eso es sí. de ya, pero el grano de arena que aportamos todas las organizaciones y las ONG y demás que, que estamos trabajando en esta y en todas las temáticas, ¿no? que hay un montón, obviamente, realmente tiene un impacto muy directo, ¿no? y eso también es un mensaje siempre positivo a dar el ratito que vengan a la colecta puntual de techo va a tener un impacto positivo después en la vida de una familia cuando logremos construir una vivienda con ellos. Francisco, un gusto escucharte, felicitaciones por esta iniciativa. Desde la Fundación Grupo América nos sumamos justamente con esta posibilidad también de darle difusión. De ser necesario te esperamos de vuelta, no sé si vas a volver antes del 6 del claro de mayo, sí. y lo refrescamos justamente para que todos los mendocinos puedan colaborar. gracias. Muchas gracias, gracias. Eh. Muchas no, gracias por ustedes. estar acá y gracias por la tarea que realizaste. Yes.